Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, descojonándome de cómo el progrerío, a través de nuestra ministra Yolanda Díaz, ha sugerido cambiar el concepto de patria por el de matria. Dejando a un lado que la palabra ya está en femenino, recordemos que es la misma izquierda la que considera ofensiva la palabra madre y pretende sustituirla por persona gestante. Pero nada, progres, vosotros seguís dando la matraca con eso, que así no toca hablar del paro descomunal o... O de la monstruosa subida de la luz en nuestra madre patria. Padre patria o bueno como queráis llamarlo. El caso es que hace unos días se ha presentado oficialmente el cómic de EDC I'm not starfire o yo no soy starfire no hacía falta que me lo juraras el argumento de este cómic ya nos fue revelado hace unos meses a finales del año pasado y lo he tocado en alguno de mis vídeos pero bueno voy a hacer un recordatorio para los más despistados. Y bueno también para la gente nueva que cada vez somos más aquí al parecer Mandy la hija lesbiana y de talla grande de la mitad superheroína del universo de C Starfire, que durante su infancia estaba muy apegada a su madre, siguiendo su ejemplo e intentando parecerse a ella, llega a la adolescencia y debido a sus problemas emocionales, comienza a romper la relación con su madre y a forjarse una imagen e identidad propias, lo que la lleva a más conflictos tanto emocionales como familiares. ¿Os acordáis de cuando los cómics de superhéroes iban de gente volando y dándose mamporros? ¡Qué tiempos más locos! Bueno, pues resulta que esta presentación de este cómic ha sido una avalancha de todo lo que podría salir mal en la la presentación de una novela gráfica queréis saber con más detalle toda esta movida pues antes que nada adelante con la intro Cuando uno conoce el argumento de I'm not Starfight, no puede evitar que le chirríe la moralina progresista en el guión. Una protagonista mujer adolescente y con sobrepeso, LGBT, descubriendo su sexualidad con inestabilidad emocional. Si es que se ha escogido el paquete premium del cliché woke para hacer a este personaje. Que conste que se ha aclarado varias veces que esta historia no será canon, pero vamos, como si eso transformase una mala historia en una buena. Parece que se estuvieran disculpando con lo de que no es canon antes de que leamos el cómic. Un poco patético ya de entrada, ¿no? El motivo por el que tiene tantos elementos progres metidos a presión es porque la autora de este trabajo no es ningún artista habitual de DC como Jim Lee o youth Jones sino que está escrito por Mariko Tamaki, autora de novelas gráficas Super Progress y Super Wokes, porque ese es ahora el único requisito necesario para entrar en cualquier proyecto artístico ¿Verdad que sí, Fatima Petsicarou? Y conocida por haber deconstruido a She-Hulk y está dibujado por Yoshi Yoshitani, un artista cuyo estilo es precioso, la verdad, y bastante minucioso, muy colorista y con unos detalles orientales que es que me encantan. Pero que ¿qué queréis que os diga, para un cómic de superhéroes de Marvel, pues la verdad es que no me parece que pegue demasiado. Además, que por las imágenes de I Am Not Starfire que hemos podido ver, queda claro que no es uno de los mejores trabajos de esta artista. Con estas, el tráiler artístico de esta novela gráfica se hizo público el pasado 16 de julio a través de Twitter. La verdad es que, ¿qué queréis que os diga? El estilo de dibujo no es que me parezca malo del todo. De hecho, creo que aunque no es la gran maravilla, es bastante atractivo y bueno, hasta disfrutable. Algo ñoño e infantil tal vez, pero nada atroz. Aunque sinceramente, para un cómic de superhéroes, me chirría más que una nave espacial en una película sobre la edad media. Es que nada tiene que ver una cosa con la otra, sinceramente. Pues cuando este tráiler ha salido a las redes, se ha inundado en cuestión de segundos de críticas y comentarios negativos. Recordad, que en YouTube tengan que censurar los comentarios nunca es buena señal. Fijaos además el ratio de likes y dislikes que tiene el tráiler, es que es algo asombroso. Los votos hablan por sí solos. También se ha eliminado la posibilidad de comentar en la publicación de Twitter. Y es que este intento por hacer luz de gas a las críticas al cómic ha sido una constante de las que se han dado cuenta muchos. ¿Quiénes pueden responder? Las personas que de ese cómic haya mencionado pueden responder. Pobres, ya saben que todos se burlarán de su cómic, y lo mejor es silenciar a todos los que no opinen bien de su cosa esa. Limitar las respuestas en un tuit promocional es un indicador muy fiable de que hay confianza en el producto. Como bien dice este último tuit, no vais a tener mejor prueba que esta de que la editorial es bien consciente de la basofia que está intentando vender. Estas tácticas de impedir que puedas poner comentarios o puntuaciones para frenar las malas críticas son más frecuentes en campañas publicitarias progres o de partidos políticos, como por ejemplo Podemos en su última campaña electoral en Madrid, pero mandan a que tenga que recurrir a esto la editorial famosa en todo el mundo por tener a algunos de los superhéroes más vendidos de la historia. DC Comics censura a la crítica. Ellos mismos saben que esto es una basura que nadie quiere ver más que para burlarse de lo feo que está. Pero si creéis que todo esto es lo único que hay para decir de esta polémica, no sabéis lo equivocados que estáis. Sentados que aún no vamos ni por la mitad. Otra cosa de la que se ha dado cuenta la gente que ha visto el tráiler y los avances del cómic es del self insert de la autora de la historia. Por si alguien no lo sabe, el self insert es la práctica de que el autor de una obra forme parte de la misma ya sea siendo de sí mismo o a través de un personaje que sea una representación suya vamos, como uno de los cameos de Stan Lee pero a lo bestia, pero aquí la autora no se ha limitado a hacer un cameo en la historia o a colocarse como un personaje secundario, no, se ha hecho la protagonista, porque es que la hija de Starfire y Mariko Tamaki es que son idénticas, oye, se ve bien el paisaje desde esa torre de ego que te has construido chavala, es que esto al final va a ser la versión comercial de hacerse un fanfic casero. Pero mira, por si estabais dudando de si estábamos ante una progre de manual, a pesar de sus pronombres en la bio de Twitter, aquí tenéis la prueba definitiva. Un ego como un rascacielos. Y los comentarios al respecto sobre esto, bueno, más bien retweets citados, que ya sabéis que los comentarios directos no se pueden poner. No se han hecho esperar. Cuando la única historia que puedes escribir es fanfiction autoinsertada. No soy Starfire, es realmente tengo problemas con los padres como adulto, el libro. ¿Sabes qué es una mierda el cómic? Cuando en el Tweet oficial no te dejan comentar Me da igual si es una gordita gótica Lo que me choca es el puto y descarado Self insert, es como Que la estamos pagando su sesión de terapia A la autora, ¿Qué cabrones, aunque Bueno, en este aspecto también hay algún que otro Usuario suelto que no ha dudado en ponerse del lado De la autora, atentos, todo el mundo Quejándose del self insert de la autora Como si los cómics no tuvieran trillones De personajes que de una u otra Forma pueden categorizarse así Pueden poner una crítica un poco más válida Que ur ur, personaje feo Autora fea, es mujer, no puede querer disfrutar. Es mi... A ver amiga, una cosa es una autora haciendo una aparición en una de sus historias de su creación y propiedad Y otra muy distinta es coger una obra ya establecida e insertar en ella a la fuerza un nuevo personaje protagonista a medida de tu imagen y semejanza Para recrear tus fantasías personales No nos confundamos que esto no es un todo vale, ¿verdad Fátima Pechicarou? Los fans de los cómics también han querido aprovechar la ocasión para recordar que esta es exactamente la clase de cosas Por las que el manga está superando cada vez más en ventas y popularidad a los cómics americanos. Y es que los números no mienten, los mangas están hoy en día en ascenso, mientras que los cómics occidentales que intentan competir con ellos cada vez van a peor, y sinceramente no me sorprende, porque mientras los mangas se preocupan exclusivamente de darle al lector buenas historias, llenas de elementos atractivos sin escatimar en sangre, violencia y lo que sea necesario para su disfrute, sus contrapartes occidentales no dejan de dar historias saturadas de mensajes políticos progres, adoctrinadores y descendientes, más preocupados por hacer campaña y activismo que por entretener, no consiguiendo al final ni lo uno ni lo otro, porque estas cosas son como la publicidad invasiva, cuanta más te llega, más detestas el producto. Si se preguntan por qué el manga le está ganando terreno al cómic americano, es por esto. Y la poderosísima industria del manga ni se inmuta. Esto es precisamente porque el manga está arrasando en ventas a lo que alguna vez fue el mercado de cómics americanos. Sigan destruyendo la industria nomás. Por eso existe Hashtag Comicsgate. Y por esto es por lo que el movimiento tiene 100% razón de ser. ¡Ole ahí, Pablo Arcadia de Protocultura, qué razón tienes! Porque a pesar de todas las críticas que está recibiendo la creadora de este cómic, no es a ella a quien le toca la peor parte de todo esto. Esa se la va a llevar el público occidental, a quien su industria de cómic... No para de decepcionar una y otra vez, entregándoles historias saturadas de politiqueo y de progresismo, que no queremos para nada, e ignorando reiteradamente nuestros reclamos de algo mejor. O oh, bueno, yo qué sé, por lo menos algo distinto, si no es mucho pedir, vamos. Me sorprende que aun sabiendo que el cómic no le agrada al público, razón por la que dejaron los comentarios bloqueados, tengan el valor para seguir adelante. Eso es, o tener mucho valor, buscar marketing para algo mejor, o intentar justificar el presupuesto que le dieron a esta cosa. Si siguen adelante, querido usuario, es porque la industria tiene... Tiene miedo de perder el apoyo de un colectivo que los tiene acojonados a base de hacer creer que son más poderosos y numerosos de lo que en realidad son. Eso sí, el por qué siguen teniendo la necesidad de ese apoyo cuando lleva años demostrándose que es sinónimo de pérdidas económicas es algo que se me escapa tanto como el corre caminos al coyote, la verdad. Pero hay quien tiene aún más que decir. Me parece muy triste que tengan que cerrar los comentarios de esto. Es que ni siquiera es un gran evento ni nada. Es una novela gráfica enfocada a un público muy específico. Si te interesa, lo lees y si no, pues lo ignoras, que no es tan difícil. Es que da igual que no forme parte del canon, o sea una historieta pequeña. Si la historia es mala y la autora la está usando más para sus politiqueos y sus neuras, que para narrar una buena historia se dice y punto. Los consumidores de cómics de superhéroes están acostumbrados a unos estándares que, mira tú por dónde, no les da la gana de que se les baje la calidad. Personalmente, una de las cosas que más me molestan de todo esto de Starfire es que se intenta justificar esta ruptura de la hija con la superheroína original diciendo que ahora es un antihéroe. ¿Por qué? Porque resulta que va de negro. Con ese criterio, Mortadelo también ¿También es un antihéroe, no te fastidia? Un antihéroe no es simplemente alguien dar que va de malote. De hecho, hay antihéroes coloridos como Deadpool o La Máscara. No, los antihéroes son más que una pose, son un estilo. Un antihéroe también lucha contra los demonios internos, sí, pero no solo se limita a eso. Estos luchan por causas nobles, como el cuervo, intentando vengar el ataque a su novia o Constantin, frenando a los demonios que intentan hacer el mal en nuestro mundo, pero usando tácticas violentas y criminales más propias de villanos que de héroes, por lo que no son para nada un a seguir, así que es bastante inverosímil que un personaje que desde el minuto uno se vende como el perfecto modelo a seguir sea un antihéroe porque Mandy no basa su identidad en sus motivaciones o en sus poderes, sino en llevarle la contraria a su madre ¿Que Starfire es pelirroja? Mandy se tiñe de negro ¿Que Starfire es alta y delgada? Pues Mandy es bajita y rechoncha ¿Que Starfire es segura y firme? Pues Mandy es insegura y dudosa Esto pues no es construir una personalidad es contradecir por defecto Lo más gracioso de todo es que Starfire ya tenía una hija con Nightwing, que se llamaba Nightstar, y era completamente opuesta a Mandy, poderosa, segura y como su madre, un modelo más heroico y sano para las mujeres y niñas, y que todos tanto hombres como mujeres, admiramos por igual, Mandy a su lado parece un chiste de mal gusto, la verdad, por no hablar de que este personaje promueve elementos muy distantes de los superheroicos como la obesidad característica de la que parece que se siente bastante orgullosa esto choca directamente con la figura del antihéroe que son los primeros en reconocer que su vida y sus fórmulas de serie actuar no son deseables para nadie Y eso cuando no suceden casos como el de Constantine Que deja de fumar cuando entiende Que no es para nada bueno para él En resumen, I'm Not Starfire Es el enésimo producto cultural progre Creado únicamente por la intrusión Del progresismo en la industria del cómic A base de chantaje emocional Resultando en obras creadas exclusivamente Para que las autoras le echen en cara al público Lo únicas, especiales Y despiertas que son Esta gente no crea historias por amor a los cómics O a los personajes, sino por amor a sí misma. Cuando crean este tipo de personajes políticamente correctos hasta la náusea, en realidad están hablando de ellos desde su atalaya moral y te están diciendo a ti que si no te gustan o no los aceptas, tú eres el intolerante. Es como el lenguaje inclusivo: el que lo usa no pretende incluir a nadie ni hacer que las minorías se sientan aceptadas e incluidas. Lo hace para diferenciarse de los demás y, mediante su uso, decirles a los demás que los intolerantes y los retrógrados son ellos. En fin, desee, no esperes que el público al que desoyes y que ama a los personajes que esta gente destroza, nos íbamos a quedar callados, porque es normal que las ventas luego sean las que son si haces productos para un público ultra minoritario, no esperes ventas mayoritarias, desee, dejad de escuchar a los progres, no os engañéis, que cada vez más gente se interese por tus productos y se sumerjan tus historias, eso es la verdadera inclusión y no justo lo contrario.